Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados Es una noche medio caótica en las calles Entonces, bueno, salimos unos minutos tarde por estas complicaciones Pero me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Guillermo Antonio Idiarte González Mejor conocido como Toño Sí, Toño Idiarte Toño Idiarte perfecto Él está al frente del Instituto Municipal del Deporte hay, eh, hay mucho que hablar acerca de este tema. Recientemente se lanzó una convocatoria que nos llamó mucho la atención porque es el box de barrios. Entonces, es una cultura de varios barrios, precisamente, que reúnen a jóvenes y, y, y, y es, es toda una tradición el boxeo en muchos barrios, tanto bueno, de todo México, pero vamos a hablar aquí de Puebla de la de la capital y eh, eh, de alguna manera estamos despertando nuevamente como sociedad para para inmiscuirte otra vez para la activación pese a las medidas del COVID entonces eh, hay una sociedad que está como como letargada como que saliendo de, de este miedo no de, del contagio cuidándonos en fin yo creo que te está tocando una situación muy complicada como para incentivar el deporte. ¿Cómo los incentiva? Si hay un miedo, a, a, ¿no? A la interacción, a formar comunidad, ¿no? A, eh, es nuevamente tejer un, ¿no? el, el, ahora sí que el tejido social, ¿no? Tomar no. el hilo del tejido social, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo es esto para ti al estar al frente del instituto? Yo eh. ya muchas complicaciones o, o no o no es así o está siendo muy rápido la hay pero eh, no hay imposibles eh, el deporte me cambió la vida desde pequeño me la cambió personalmente profesionalmente y me enseñó que no existen imposibles que si está en tu cabeza está en tu vida que cuando te dicen tus piernas que no puedes porque estás cansado tu corazón y tu cabeza te dice que sí puedes entonces hay problemas hay que buscar la solución y como dices hay que hacer eh, comunidad porque el deporte une sí. el deporte une a las familias une a los amigos une a los vecinos es lo que queremos hacer con el torneo de barrios queremos que si participan en el torneo de box ya sea femenil o varonil, que toda la familia le va a echar porras a los chavitos que, que, que participen. Lo mismo, tenemos el torneo de barrios de cachibol, que es para las personas de la tercera edad. Eso es lo que te dije, o sea, el cachibol, sí lo he oído, pero ay, yo no tengo la menor idea. Explícanos, por favor, ¿qué es el cachibol? El cachibol se juega como si fuera béisbol, uh -huh. solamente que en lugar de que tú voles la pelota, tomas la pelota y das los, los pases. Y, y te apuesto que la final de cachibol se va a poner mejor que todas. Ah, sí. sí porque todos van a ir a apoyar, toda la familia va a ir a apoyar este, al abuelito, a la abuelita Ajá. que participa en el cachibol. Ya. Wow. O sea, eh, eh, el abuelito que como de cuántos años puede participar. Porque hay, hay abuelitos muy abuelitos, ya hay abuelitos muy jóvenes. O y sea, muy fuertes. Más o menos. Ajá, claro. Tenemos las categorías de 50 para arriba, 60 para arriba y de 70 y más. O sea, de, de ya 50 ya estás ahí, ya, ya puedes entrar ahí. ahí. Ya hay equipos, ¿eh? hay bastante equipos en, en, en la ciudad de, de Puebla. Oye, a ver, eh, Toño, ¿cómo fue para ti esto? Eh, ¿Esta iniciativa cómo surgió? Porque obviamente uno oye este tipo de cosas y dices, ay, pues qué padre, ¿no? Un torneo... Es una programación, es una planeación, es un trabajal antes. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que ahora es un buen momento y cómo piensan afectar a la sociedad poblana? ¿Cuál es el objetivo final de esto? El objetivo final es el promover la activación física. Como decía, mucha gente viene saliendo de COVID, pero cuando realizas deporte, las posibilidades de que te veas menos afectado por el COVID son muchísimas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con todas las personas. Eh, por ejemplo, las, las personas que hacen activaciones eh, físicas musicalizadas, que se llama Zumba, es espectacular para todas las señoras que, que, que lo practican, porque se sienten fuertes. Lo practican en las mañanas y todo el día tienen esa energía que te da el practicar el deporte desde temprano. ¿Y por qué hacerlo...? Porque detectamos que por pandemia mucha gente estaba encerrada en sus casas, ¿no? Y mucha gente ávida de, de realizar deporte. Lo vamos a hacer eh, básquetbol, que empieza eh, a finales de marzo. Después viene voleibol con box, cachibol en agosto y cerramos con fútbol. ¿Ya tienes todo el año? Ya tenemos todo el año. Okay. Y aparte de eso, eh, no es solo promover el deporte. Es promover la unión entre las familias alejar a los jóvenes de las adicciones, uh -huh. eh, yo tengo un dicho que, que me ha gustado siempre, que es un deportista más, es un delincuente menos, uh -huh. porque el deporte te da una disciplina, uh -huh. te da valores, te da trabajo en equipo y te da hacerle caso a un superior, ¿no? que prácticamente viene siendo el, el entrenador. Oye, ¿quién dijo eso, esa frase? Esa, la que acabas de decir, ¿quién lo dijo? Porque es una frase muy famosa. ¿De dónde la tomaste? Yo la escuché del profe, del profe, del padre Nacho, uh -huh. de, de un sacerdote. Sí, sí, sí, con to todos conocemos, a, bueno, conocemos <risa> al padre Nacho, todos. Sí, eh, hubo una época cuando yo jugaba fútbol profesional. En pero moisos, esa frase, mira! Eh, se me quedó mucho porque nos, nos llevaban a misa, ¿no? En el equipo tomábamos una misa antes de los partidos y siempre nos decía, ustedes son el ejemplo para los chicos, sigan hablando con los muchachos. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho hablar con los chicos para uh -huh. platicarles mi historia de vida de cómo el deporte me cambió la vida te transforma la vida y eso es lo que quiero que varios chicos puedan ver de acuerdo fíjate que, bueno, aparte de lo que dices de que eh, un deportista más es un delincuente menos, no sé si tú lo veas así, por eso te estoy preguntando eh, el problema es todavía mucho más agudo se han eh, reportado casos de depresión y de amenazas de suicidio de chavos esto por la pandemia por estar eh, eh, excluidos de una vida pues o universitaria escolar en general o, o, o de sus mismos barrios de, de las comunidades y les está afectando muy, muy fuerte tú tienes algo de estos datos sí sí lo, los tenemos y es, es, es preocupante es por eso que te que, que podemos eh, llevar el deporte a todos estos chicos, a todas las colonias, a todas las juntas auxiliares, porque el municipio de Puebla no solamente son las colonias, también incluye las 17 juntas auxiliares, que hay, hay, hay mucho talento. Por ejemplo, eh, tenemos un convenio con el Club Pericos de uh -huh. béisbol, sí. en el cual eh, todos los chicos de DI pueden ir a visitar el, el estadio, pueden platicar con los jugadores. Eh, hay, hay, hay niños pequeños que no saben cómo se llama el jugador pero lo ven con el, con el uniforme y piensan que es un superhéroe piensan que es un ejemplo a seguir uh -huh. entonces eso un a ser eh, también firmamos el convenio con el Club Puebla eso es buenísimo uh -huh. porque con el Club Puebla eh, se van a realizar visorías para todos los chavos es acercarle la oportunidad al chico para que pueda tener la oportunidad de mostrar su talento y si tiene suficiente talento va a pertenecer a las fuerzas básicas del, del Puebla, porque muchos chicos se quejan de que nunca se ha dado la oportunidad y ahora nosotros se las vamos a acercar Ajá. a todos los chicos. De acuerdo. Eh, en tu experiencia, ¿cuál crees que sean las principales áreas dentro del deporte en Puebla? Eh, porque dependiendo de la zona, hasta del clima, los usos y costumbres, es ahí donde eh, se incentiva más el deporte y donde puede haber ¿no? algunos este, destellos, algunas estrellas, etcétera, del deporte. Eh, en Puebla, ¿tú dónde ves un semillero como para qué? ¿En qué área? ¿En qué deporte? Híjole, te puedo decir que box, muy buenos boxeadores ahí en Puebla, béisbolistas, futbolistas muy buenos, la verdad es que hay mucho talento en Puebla uh -huh. hay talento que es llevarlo de la mano para que puedan ser exitosos es eso, yo es el caminito se lo puedo mostrar a los, a los chicos y saber que, que se puede lograr uh -huh. ahora, ¿cómo o sea, esas son las áreas principales que tú ves. Por eso es los torneos, torneos. precisamente de estos deportes. Sí, anteriormente se realizaban solamente eh, box, básquetbol y fútbol. Uh -huh. Agregamos voleibol y cachibol. ¿Por qué? Porque tienes que ir eh, a una gama de deportes, no solamente a los, a los tres más poderosos, porque pueden surgir eh, buenas estrellas uh -huh. y a lo mejor no pueden llegar a ser profesionales, pero pueden tener una beca deportiva en cualquier uh -huh. universidad, que eso es buenísimo para todos los chicos. Uh -huh. De acuerdo. A ver, ¿cómo está eso lo de las becas? Porque eso sí es, resulta muy atractivo. Sí, todos los, los chicos que tienen un buen, eh, unas buenas cualidades, probablemente no les da para llegar a ser profesionales, pero pueden buscar becas en las universidades más prestigiosas que tenemos en nuestra ciudad. Y eso es buenísimo. Uh -huh. porque les puede cambiar la vida o probablemente no tienen eh, la posibilidad uh -huh. de entrar a unas universidades pero por el deporte te lo puede dar uh -huh. ah, oye Toño pero de qué universidades estamos hablando ya hay pláticas ya pues, con ¿cómo, cómo fue planchado ese asunto digo para que la gente se entere sí. y si no si tienen a su hijo que lo ve capaz en algo pues ahí no hay que luego apoyar ahí a los hijos para como para que a ver aquí te tienes que formar no sí eh, tuve una plática con el rector de TEC de Monterrey la semana pasada, en donde quedamos para ¿no? apoyar a todos los chicos, en UDLA, en UVM, en Anagua, en PAEP, en cualquier escuela de paga puedes tener una beca deportiva, en algunas del 100%, en otras del 80%, dependiendo también de la capacidad del, del chico. Eso sí, lo que yo platico con todos los chicos que hacen deporte alto rendimiento, tienen que seguir estudiando. Claro. Tiene que seguir estudiando porque es una de las cosas más importantes. Anteriormente eh, se tenía la creencia de que el deportista no tenía que estudiar. Ahora, como ha evolucionado todo, eh, es súper es importante estar estudiando. ¿Por qué? Porque un chico que está estudiando, un deporte que está estudiando, tu cerebro toma más rápidas y mejores decisiones en el campo o en la pista de atletismo. En, en el deporte que tú practiques, las decisiones de microsegundo que tienes que tomar en el deporte Claro. Tu cerebro es toma más rápido porque está funcionando. Uh -huh. Es por eso que ahora todos los chicos tienen que estar estudiando. Uh -huh. Claro. Pero ahí el ayuntamiento, ¿qué, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? de, Me imagino que es un puente, una conexión. Es una conexión. Con los ciudadanos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿tú cómo comunicas eh, eh, estos, estas posibilidades de beca, estos programas con los ciudadanos? Nosotros tenemos unas escuelas de iniciación en donde tenemos a todos los chicos. Tenemos ah, natación, karate, ya. fútbol, taekwondo... Y, y si vemos algún chico destacado o no... Nos pueden pedir la ayuda y nosotros hacemos el puente... Gracias a la buena pasión que tienen con las universidades... Uh -huh. Ya, de acuerdo... Y cualquiera, eh, o sea cualquiera porque probablemente no es destacado cuando es chiquito... Pero mientras va creciendo puede ser un, un, un deportista destacado... De acuerdo... Eh, lo que yo veo con todos los, los, los deportistas es, es... Que llega a ser el campeón o el que llega a ser en primer lugar... ...no es el más talentoso... ...es el más determinante... ...y el que más disciplina tiene... ...un mm, buen punto eh... ...ok... ...sí porque... ...de nada sirve el talento... ...si no tienes disciplina... ...y si no estás enfocado... ...y si no tienes esa determinación... ...para ser un ganador... Okay. ...muchos chicos se quedan... ...pensando que simplemente con el talento... ...es suficiente... ...ahora no... ...es el talento... ...más sumar esfuerzo... ...disciplina... ...valores entrenamientos, o sea, es una, no hay magia, es un conjunto de cosas para llegar a ser un, un ganador en el deporte. Claro, ahora, eh, ya, ya nos explicaste que ya tienes todo, todo el año ya agendado este programa, estos programas para incentivar el deporte en, en Puebla, desde los chavos hasta, hasta la tercera edad, ¿no? O sea, para no... Y luego dicen, ¡viejitos no! ¡Sí, soy sí, horrible sí, sí. Ok, entonces, para los abuelitos. Los abuelitos de tercera edad, ¿no? ¡Órale! Va, a ver, eso, eso está padre. Pero, ¿cuáles son los resultados que tú piensas obtener de eso? O sea, ¿cuántas personas, cuántos poblanos piensas impactar? Eh, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar la, la pichada acá? Y, y, y otra de las cosas que estaba yo leyendo de, de este eh, programa que estás impulsando a través del ayuntamiento es que pueda participar toda la ciudad, o sea que estén, eh, nada de que, ay, pues por la lejanía, porque cada vez es más difícil aquí, ¿no? este, Transitar en Puebla, ¿no? Ya te tardas 40, 50, una hora, eh, eh, ¿no? ¿Cuáles son el, todos los espacios que ustedes es, es, quieren abordar, que quieren estar presentes? Eh, se cuenta con 36 espacios deportivos. Dentro, dentro de estos 36 pasos deportivos contamos con dos albercas una ubicada en el sur de la ciudad otra ubicada en el norte en el cual tenemos eh, clases de natación desde para niños chiquititos hasta para personas de la tercera edad eh, hay buenos hay buenos competidores eh, y se, siguen impulsando, se siguen impulsando para tener todavía mejores contamos con canchas de básquetbol, con gimnasios eh, canchas de fútbol eh, de boli, de básquet eh, lo, con, con gimnasio de peso libre con todo eso oh, contamos okay. o sea, y la verdad las instalaciones están bastante bastante bien sí bastante están bien. padres las estamos las estamos rehabilitando este nos las dejaron un poquito es lo que te iba mucho, a decir cómo te cómo este. las dejaron bueno si dejaron como está la ciudad pues sí así, así. así las dejaron sí, o sea, no aparte de, de todo eso es un trabajo arduo este darles el mantenimiento y darles la, la, la rehabilitación a todas las unidades deportivas que tenemos. ¿Cuántas unidades deportivas hay 30, en la ciudad? 36. Es, ¿Son estas? 36, 36, espacios, 36. Deportivos. Espacio. espacios deportivos. 36 espacios deportivos incluye unidades deportivas, canchas, gimnasios, uh -huh. eh, bueno, la cancha de base, la boli, son las 36. Ya, de acuerdo. ¿Y cuáles son las más importantes que hay o, y, y en dónde están situadas dentro de la ciudad? Las más importantes son las dos albercas. La alberca norte eh, se encuentra situada... Eh, en, en Bosque San Sebastián junto a la Academia de Policía eh, antes de subir el puente para Chonacatepec se encuentra del lado izquierdo y la alberca sur la tenemos en, eh, sobre Boulevard Carmelitas a tres minutos pasando periférico das vuelta a la derecha y está en un fraccionamiento cerrado que se llama Santa Clara en donde contamos con la alberca, canchas de frontón eh, con un ring para practicar box o lucha libre eh, la cancha de fútbol en, con todo lo necesario para ah y también tenemos el gimnasio sur uh -huh. tenemos el polideportivo de José María Pavón que está en Chonaca en el cual lo tuvimos un poco eh, ocupado por los migrantes el gobierno federal no los pide uh -huh. como, como, como un lugar donde pueden resguardar uh -huh. a los migrantes uh -huh. ahí yo no puedo hacer nada no por ser claro. gobierno federal eh, se los prestamos de la última semana de noviembre a todo diciembre albergaron 2.142 migrantes y bueno, yo tuve que, que, que, que buscar eh, lugares para que los chicos que estaban entrenando ahí fueran a, a seguir con sus actividades. Uh -huh. Ya. Ok. Eh, ¿Cuántos poblanos quieres tú invitar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Así de. Eh, eh, eh, ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos este, jóvenes? ¿Cuántos este, de la tercera edad? Y, y, y los premios porque también hay premios, eso está padre ¿no? hay sí, medallas hay medallas, cuando hacemos, cuando realizamos los torneos medallas, trofeos eh, eh, se va a llevar a cabo la carrera de la mujer ajá, esa es otra está muy buena la carrera de la mujer, el 6 de marzo con unos premios muy buenos van a ser de 10 y de 5 kilómetros la de 10 kilómetros el premio en primer lugar son 15 mil pesos segundo lugar 10 mil y tercer lugar 5 mil es para dos mil mujeres perfecto pues vamos a inscribirnos sí. me voy a tardar no sé cuánto pero yo voy a estar ahí no, pero lo que yo platicaba es, es, es convivencia claro es hacer comunidad con las mujeres es, es eso, el, dep el deporte te une eso es lo que queremos hacer con, con todas las mujeres para en la carrera de la mujer va a correr la, la, la esposa de Eduardo Rivera Ajá. la señora Lili. Lili. Lili vamos a invitar a la rectora de la universidad que también es corredora Ajá, eso el deporte. Padre. sí. Ajá. ok ¿Cuántos? ¿Cuántos ¿Cuánto es tu meta? Híjole, mi meta <risa> Todos Pero Ajá. estamos pe pe pegándole a Ya, ya te están soplando tu equipo 300. ¿Qué? ¿2,300? ¿Mujeres? 2,300 Ajá, 2,300, dice Participantes de, los barrios, de la Mujer la... la... Ah, no, el Torneo de los Barrios Híjole, te puedo decir que esperamos Aproximadamente 150 equipos de fútbol 100 equipos de básquetbol, 100 equipos de fútbol, aproximadamente esperamos 300 peleadores de box y eh, esperamos alrededor de 30 equipos de cachibol. Uh -huh. O sea, sí es una tarea maratónica, porque si multiplicas todo eso por las personas, yo creo que le vamos a estar pegando a los 4.000 usuarios, nada más, participantes. Ahora, ¿multiplícalos okay. por todas las familias claro. que irán a ver a, a sí, hacer sí. comunidad? hacer comunidad, claro. Sí, porque si, si juega, por ejemplo, en el Torno de los Barrios, que juega la mamá, porque es varonil y femenil, okay. solamente el papá y los hijos le van a echar porras, ¿no? Y cuando uh -huh. juega el papá, lo mismo, ¿no? la mamá y los hijos le van a echar porras a, a, a, a, a toda la familia. Claro. A ver, dice eh, María Juárez, dice, «Oiga, bravo por un evento para puras mujeres». Dice, pregunta. Se, ¿Se plantea algo para los hombres? ¿Sí? ¿De la carrera de los hombres? ¿O algo la carrera, así? Lo, estamos planeando la carrera eh, del Día del Padre. Del Día del Padre. Ay, si sí, pónganlos a correr, a que bajen la pancy. No, claro, no, y en la carrera, en la carrera de la mujer, lleven al esposo al novio, a los hijos, que les echen porras claro, porque cuando corres ya estás cansadísima, te lo juro que cuando te echan porras sí familia, es cierto, sacas, sacas, sacas este, sí. el Fua y llegas claro, claro, por supuesto dice, excelente programa les mando un fuerte abrazo dice María Juárez, muchas gracias dice, un deportista más es un delincuente menos. menos, vaya frase, sí yo también, me, me quedo con esa frase del padre Nacho del padre Nacho, fíjate, dice, me quedo súper grabada Dije, oye, tiene razón. ¿no? Es, es, es, sí. Y es verdad porque cuando practicas un deporte, tu mente está en, en hacer las cosas buenas, no irte por, por otro lado. No, y es que también eh, biológicamente, esto también está súper demostrado, la persona que se mueve, aunque sea caminar, de, deja los, de, los deportes o que estés sudando, aunque sea que camines, te da... Eh, motivación, no, eh, eh, biolo bioquímicamente despiertas en tu cuerpo ¿no? una serie de endorfinas que, que, que hay una explicación científica de por qué te sientes bien. Te sientes feliz, claro. Claro. Terminas ¿no? de hacer deporte. Y estás como pensando y, y, y solucionas problemas, tienes sí. más como calma, el café no te afecta tanto, quienes que tomamos mucho café, ¿no? A ver, cu cuéntenos, eh, ¿por qué tú estás acá? en esta titularidad ¿cómo Por, llegaste? ¿cómo llegó, yo? yo conozco a, a Lalo en el 2018 eh, me invita a participar eh, lamentablemente se, se pierden esas elecciones yo me retiro del fútbol ese año, en el 2018 yo fui jugador profesional de fútbol pero siempre seguí estudiando terminé de, de, de estudiar terminé la universidad, ahora estoy estudiando ¿qué estudiaste? administración uh -huh. ahora estoy estudiando una maestría en administración de empresas deportivas este, la verdad es que en línea es una maravilla porque puedo estar acá y lo puedo estudiar. Es, es una maestría de España, eh, me ayuda mucho en línea. La verdad es que para mí es, es, es, es fenomenal. Y, y sigue, ¿no? Sigue y sigue y sigue. Viene el 21 con, con la campaña y todo eso. Y empiezo ¿no? a presentar proyectos, a empezar a a Eduardo. Y me invita a participar dentro de su gabinete. Ya, pero, pero ¿cómo fue? O sea, como de. O sea, si ¿sí te la esperabas o no? ¿Cómo estaba? Yo, yo todo el tiempo que lo ¿Participaste podía... en esta campaña también? Sí. Yo llevé ah. todo el tema deportivo eh, desde uh -huh. pre-campaña, campaña y transición. De acuerdo. O sea, todo... Te lo juro, yo, yo lo hacía de amigos, ¿sabes? O sea, nunca esperaba... Claro. O sea, yo lo hacía de, de, de amigos por ayudarlo a él, por ayudar a todos los chicos. Yo siempre soy así. ¿Cómo es el deporte y la política? Fíjate ¿Cómo es combinar es... ellos dos...? Parece ser que son tan divergentes. Sí, son diferentes. Son diferentes, pero a la misma vez los une. Los une. Y me gusta eso. Me gusta eso. ¿En dónde se une? Se une en el, en el que tú lo puedes hacer social. Social. Eh, por ejemplo, se realizó el torneo de street soccer junto con Fundación Telmex. Y yo dije, está súper padre, ¿no? El torneo, que hay que, que regalar un reporte. Pero, ¿cómo lo llevas un poquito más allá? ¿Cómo lo haces social? Fundación Telmex, el torneo es solamente para chicos en situación de calle, para chicos con reacciones o para chicos este, con problemas familiares. Entonces dije, bueno, vamos a ver que los demás eh, departamentos nos ayuden. Por ejemplo, platicamos con, con Economía, oye, ¿cómo no puedes echar la mano? Bueno, pues vamos a hacer una bolsa de trabajo para chicos de la calle. Uh -huh. con, con Bueno, pues vamos a poder llevar este, cortes de cabello, dentista. Ok, perfecto. Jóvenes, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues llevando las pláticas a los chicos de superación de adicciones, de sexualidad. ¿Se te da? ¿Te gusta o te costó trabajo? ¿Estar acá? Mezclar el deporte con la política, me queda claro que es deportista y, y no, hecho y derecho. Pero mezclar la política es, bueno, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. De hecho yo quiero estudiar Ciencias Políticas. Ya lo traías entonces. O sea, digo, yo sé yo, yo, yo que estoy en ciencias políticas, pero nunca se me iba a dedicar al, al tema administrativo, ¿no? Uh -huh. Público. Ajá, no, ajá. O sea, yo jugaba fútbol, pa, pa, pa, pa, pa. Y dije, bueno, administración. Pero siempre tuve esa cosquilla de ciencias políticas. Uh -huh. Y uh -huh. la vida te pone en el momento que tienes que estar. Eso, eso lo, lo supe. Eh, ¿El deporte, cómo, cómo ha impactado a tu vida personal? Híjole, me la cambió totalmente. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo nací en una familia humilde, en un barrio, yo creo que lo más complicado de la ciudad de, de Puebla. ¿Cuál? Eh, los Remedios, uh -huh. cerca de Chonaca, entre Chonaca, el Alto y la Luz, uh -huh. entre lo más bonito. Entonces, sí, fuerte, sí, sí, Barrio Bravo. Fuerte, barrio, sí, bravo barrio Bravo. Eh, gracias a que yo practiqué deporte. Me, me alejé de muchas cosas. Yo recuerdo que los niños con los que yo jugaba en la calle o ahora son delincuentes, muchos están en la cárcel, o sea, complicado. Eso y sobre todo que mi mamá siempre me exigió que siguiera estudiando. Eso me ayudó muchísimo. Pero yo, como cualquier niño, fui a hacer una prueba a Fuerzas Básicas de Puebla, me quedé y empezó a hacer todo el, el, el proceso, hasta llegar a la Primera División, me tocó ir a un mundial con selección sub-20, me tocó ir a un mundial a la Francia con selección de playa, representando a México. Cambio mi vida completamente. Y yo, al cambiar mi vida, yo puedo ayudarle a mi familia, a mis amigos, a mis círculo cercano a cambiarlo. Y si yo lo puedo hacer, se puede hacer con más, con más chicos. Claro perfecto, bueno pues Toño Iriarte muchísimas gracias por estar aquí gracias. en Los Conjurados, nos dices cómo va la, la, la pichada de todo esto, ¿no? porque pues es una chamba de todo el año, <risa> claro y sobre todo invitamos a las mujeres a que participen en la carrera de, de la mujer ya, perfecto eh, sí, vamos, vamos a echarle el la está padre, oye, ¿y yo puedo llevar a mi hija? claro, claro ¿sí, ¿Sí vas a correr, nena? eso, Se dice que sí, órale, vamos órale, órale Ahí, Laura, también vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, ah, órale, órale. Ya, nos vamos a tomar la foto y te la vamos a enviar sí. para que. A ver, director, para que vea que sí, ¿eh? Que estamos ahí. Ya. De hecho, eh, el, el, el, el programa es bastante bueno. Es, el costo es 2 por 1. El costo es 230 pesos. Uh -huh. Prácticamente es de 115 pesos por mujer. Uh -huh. En donde incluye playera, medalla, número chev, hidratación. Eh, posteriormente. Sí, Seguridad vial, todo lo que conlleva la, okay. la está espectacular. Ya, va, pues ahí vamos a estar. Sí, o sea, muchas gracias, Toño. No, a ti muchas Bueno, y te esperamos verte aquí más seguido para que nos vayas informando. No, ¿no? claro, cuenten con eso. Todos los proyectos para que eh, hagamos comunidad, para que nos sumemos a, a, a estas ¿no? diferentes líneas deportivas. Que igual a mí no me pueden gustar, pero sí, ya noté que le gusta a mi hijo, no a, a, claro. mi, a mi esposo, o así, ¿no? O, o al vecino, y, y, y hacer este tipo de recomendaciones. Y sobre todo, ya que eh, le hicieron una remozadita a las instalaciones, uy, ¿cuánto, ¿cuánto le salió tú? Híjole. Una lana, ¿no? Sí. Que como cuánto tú. Bueno, eh, fíjate que lo que estamos haciendo es, es tratar de invertir bien. Y no tan caro. Por ejemplo, te voy, a, te voy a decir una cosa. Había una cancha que no tenía alumbrado. Fuimos, vimos cuánto necesitábamos solamente con cerca de 8 mil pesos pudimos no tener alumbrado en esa zona. Donde los vecinos pueden volver a disfrutar de la cancha por las noches. De donde Ay, los vecinos sí, cuando, cuando, cuando, cuando pasan por la cancha se siente mayor seguridad porque está todo iluminado. ¿En dónde? ¿En dónde eh, es de la cancha de Carmelitas. De Carmelitas, ok. ¿Va? Con... con, con pues es que hay que aprovechar, pues hay que ya que ya, ya está pintadito, ya está así como que no, ya pasó la escoba, ya se ve así, no, ahora pues necesitan vida, ¿Sí? necesitan vida y necesitan de nosotros, pues hay que entrar al deporte. Claro, con todo. ¿No? Ok, gracias Toño. Muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, dale like y compartir, sobre todo comparte esta información acerca del deporte, pues para que todos nos metamos al deporte y viene la carrera de la mujer. Un besito. Buenas noches. Bye.